Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que es muy mono. Y para mono, el personaje del que voy a hablar hoy. Hoy vuelvo a traer esta sección que sinceramente me gusta bastante, pues me es muy divertida tanto describir de como grabar como editar. En la última ocasión hablé del Link de Breath of the Wild y ahora hablaré de otro de los grandes personajes de la gran N, Donkey Kong. Donkey Kong es, de hecho, uno de los personajes más antiguos de Nintendo. Resulta bastante característico por ser un gran simio y con una expresividad bastante notable. Lo cierto es que, aunque no lo parezca, Donkey Kong es un personaje con mucha chicha y ahora veréis por qué. Donkey Kong apareció por primera vez en el juego homónimo junto con Mario, o como era conocido en este juego, Jumpman. Lanzados en arcade en 1981 y más tarde para NES, como ya comenté en ¿Quién es Mario? En un origen este juego iba a ser protagonizado por Popeye siendo Mario el marinero, Olivia como Pauline y en el caso de Donkey sería Brutus. Sin embargo Nintendo no logró la licencia por lo que pasándose en la historia de King Kong se decidió que un gorila gigante secuestrara a una mujer y la llevara a lo alto de un gran andamio. Además en este caso Donkey Kong es la mascota de Young Man. El lanzamiento de Donkey Kong fue un completo éxito por lo que pronto se barajó una secuela. En este caso el antagonista era Young Man y manejábamos a Donkey Kong Jr. que debía rescatar a su padre. Después llegó Donkey Kong 3 donde el gorila volvía a ser el antagonista pero Young Man era sustituido por un hombre aleatorio con un insecticida. En este punto D.K. ya era bastante conocido, por lo que dio el salto al protagonismo unos años más tarde en Donkey Kong Country, donde tomaba el rol de héroe junto a su amigo Diddy Kong, con el fin de recuperar todos sus plátanos de las garras de King K. Rune. Sin embargo, y esto es curioso, este Donkey Kong no es el mismo que apareció en los juegos anteriores, sino el nieto y por lo tanto hijo de Donkey Kong Jr. El Donkey Kong original es conocido a partir de ahora como Cranky Kong, DK aparece también en la secuela, pero esta vez tomando un papel muy secundario, teniendo que ser rescatado al igual que en la tercera entrega. Además, estos tres títulos tuvieron una conversión para Game Boy titulados Donkey Kong Land. A pesar de cambiar la historia, todo en esencia se mantiene igual. Después están Donkey Kong 64 y Jungle Beat, los spin-offs King of Swing, Jungle Climber y los Donkey Konga, y la subsaga basada en... En el DK original Mario vs Donkey Kong con hasta 4 entregas. Desde luego una barbaridad para un mono. Y no nos podemos olvidar de los recientes Donkey Kong Country Returns y Donkey Kong Country Tropical Freeze. Que salieron respectivamente para Wii U y 3DS y Wii U y Switch. En cuanto al personaje en sí, como dije antes, es fácilmente reconocible. Es un gorila vestido con una característica corbata roja con sus iniciales impresas. ...que vistió por primera vez en la versión de Game Boy de Donkey Kong. A lo largo de los años ha demostrado tener una gran expresividad... ...dejando reacciones bastante divertidas... ...e incluso tomando el papel de un personaje cómico en varias ocasiones. A menudo, o prácticamente siempre, ha usado sus propios puños para acabar con sus enemigos... ...demostrando una colosal fuerza e incluso velocidad... ...pudiendo lanzar gran cantidad de estos puñetazos en pocos segundos. Pero además, en Donkey Kong 64 hizo uso de una escopeta que disparaba cocos. Y aunque el Donkey Kong original era antagonista, y he hablado de él, me refiero al actual que suele tener papel protagonista, excepto en la subchaga Mario vs. Donkey Kong, donde vuelve a ser antagonista. Por lo tanto, su relación con Mario parece ser incierta. Y sorprendentemente o no, Donkey Kong no solamente ha aparecido en juegos de su propia saga, de hecho, ha tenido una gran cantidad de cameos, y en mi opinión, mejores que los de Mario. Trataré de decir los máximos posibles de la forma más concisa posible. Lo más fácil de pensar son sus apariciones en las sagas Mario Kart, Golf, Tennis, Party, Super Smash Bros. e incluso Yoshi's Island. Ta También apareció en Super Mario Odyssey en versión retro, durante una de las misiones de nueva Donk y la cara más oculta de la luna. También es un oponente oculto en la entrega de Wii de Punch-Out. Aparece en forma de muñeco en Banjo-Tui y en los juegos 007 GoldenEye y Perfect Dark hay un modo oculto basado en el simio, en el que todos los personajes tendrán un físico similar al de Decay. Además, en el primero de estos dos también aparece la cara del personaje en una montaña durante la primera misión del juego. También adopta el papel de Skylander en la versión de Wii U de Skylander Superchargers, aunque también era compatible con la versión de 3DS. Por supuesto, también ha tenido muchas apariciones en series y películas como Los Simpsons, Futurama o Pixel, Y hace acto de presencia también en Captain N de Game Master, una serie animada basada en videojuegos. Donde hacen gran acto de aparición grandes personajes como Pete, por ejemplo, o Simon Belmont. Como veréis, Donkey Kong ha sido, y es, un personaje con gran popularidad. Puede que llegue a ser uno de los personajes más famosos de la industria, y por supuesto su repercusión ha sido más notable. No solo ha tenido merchandising de todo tipo, como peluches, figuras de acción, amigos o ropa. También ha tenido su propia serie de televisión animada basada en Donkey Kong Country, y una novela titulada Donkey Kong Country Rumble in the Jungle. Y esto es solo el principio. A Donkey Kong aún le queda mucha guerra que dar. Recientemente salió a la venta Super Smash Bros. Ultimate donde es parte del elenco de personajes y también debutó en Mario Rabbids. Por ahora no hay ningún juego anunciado pero es descabellado pensar que no habrá un nuevo Donkey Kong Country o cualquier otro juego protagonizado por el gorila en un futuro cercano. Así que en resumen, Donkey Kong es un personaje que ha estado presente desde casi los orígenes del sector de los videojuegos, siendo uno de los más influyentes de su historia. Ha aparecido en miles de juegos tanto como personaje como en forma de cameos, y su popularidad le ha llevado a protagonizar cosas más allá de estos. A mí, Donkey Kong me ha dado muchas horas de diversión y por qué no decirlo, frustración. Estoy deseando ver qué más tiene que ofrecernos. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Agradezco mucho que hayáis llegado hasta aquí y ya que estáis, ¿por qué no le dais un like o suscribís y lo compartís con vuestros amigos? Me ayudaría un montón. Muchas gracias y espero que estéis aquí la próxima semana. ¡Nos vemos!